Así que es algo más ridículo, lo sé, pero en esta ocasión estoy haciendo un hashtag, lo cual nunca he hecho Que habla de quiero entrar a Cubicraft 4 Y no estoy solo, quiero eh, el que me va a ayudar con los requisitos es Alur, hola ¿Y qué pasa chavales? Yo soy integrante de Cubicraft Vale, chicos, gran... eh, vamos a con el primer requisito Vale, el primer requisito es Tener buena calidad de audio Vale, yo, yo me imagino que mi calidad de audio es aceptable Tengo unos audífonos gamer, más o menos ahí les pondré una imagen Igual eh, es los que los míos detalles mismos. estarán en la descripción Son los mismos que Alur, así que me imagino que esa, esa parte está completada Completado. Ahora sí, segundo requisito ¿Cuál es? No ser tóxico No ser tóxico bueno, yo, yo me consideraría un poco tranquilo. Me consideraría tranquilo, en plan los trolos no me molestan. Lo Ajá. que sí me llegara, llegaría a molestar serían los hackers, pero además de eso. Nie. Así que podría decir pasable. Así que. Sí, siguiente requisito. Mi tercer requisito sería. Tener carisma, o sea, ser gracioso. Bueno, de una. Una que otra vez, mi familia ha visto mis videos y mis amigos y les ha sacado una sonrisa. Así que creo que esa sería un... Sería, sería que ya la pasé. El siguiente requisito sería... Ca tener buena calidad de vídeo Bueno, me imagino que HD 720p esté bien. De hecho, si, uh. si se demorara más en renderizar, podría tener los videos hasta 1080p. Me imagino que eso es pasable. No como Alur con su 480p. Y bueno, siguiente ¿Qué dices? requisito. Ya, pues el último requisito sería... ...tener buen internet. Pues yo consideraré a eso pasado, ya que tengo internet increíble. En plan, aparte estoy conectado por cable. Me atrevería a decir que soy pinner porque en, ca en casos como aquí... aquí hay un tipo diciendo rayete. Eh, puedo llegar a ser el que más internet tiene toda la partida. Para Europa no está tan mal mi internet, y me imagino que ya estaría también esa pasada. Y nada, este ha sido el video. Solo quería poner este hashtag, porque quería entrar a la serie, ya que Alur me, me dijo si quería entrar y todo, y yo, yo acepté. Y bueno, espero que les haya gustado el video, hasta otra.